La democracia, ideada por los griegos, difundida por la independencia americana y la Revolución francesa y desarrollada por las constituciones liberales del siglo XIX, es hoy la forma de gobierno mayoritaria en el mundo. Concretamente, la democracia representativa, donde se eligen a los representantes políticos que tienen que tomar decisiones que respondan a la voluntad colectiva. La participación ciudadana se articula con mecanismos indirectos a través de la cadena formada por los partidos, los representantes políticos y, finalmente, los cargos electos, que son los que ejercen la acción final del gobierno. Al final de la cadena está la administración, pensada para que se encargue de la planificación, la organización y el control de los recursos comunes para el beneficio general. Durante el siglo XX, la democracia representativa, ha sido el sistema como se han organizado buena parte de los estados del mundo occidental. Pero en el siglo XXI, el sistema muestra síntomas de desgaste por casos de mal gasto de dinero público, corrupción y, en buena medida, por la fuerte crisis económica actual. Movimientos como el de los indignados u Occupy Wall Street, las primaveras árabes y también otras incipientes formas de participación ciudadana plantean cambiar el actual sistema de gobierno y su sistema de administración. Simultáneamente, las tecnologías de la información y de la comunicación están evolucionando hacia entornos más colaborativos, principalmente por el efecto de las redes sociales. Por un lado, podemos tener acceso a una gran cantidad de información, de forma fácil y en cualquier momento. Por otro lado, disponemos de unos entornos que facilitan la participación de las personas y, por lo tanto, la interacción entre la comunidad y sus gobernantes de manera directa y fluida. Entramos así en un nuevo paradigma social en que ciudadanía, entidades, partidos políticos, trabajadores públicos y cargos electos pueden participar e interactuar en el debate, definición, creación y evaluación de las políticas del gobierno de manera directa. Es lo que se denomina gobierno abierto, con el que se asocia los principios de la participación, la colaboración y la transparencia. La participación de la ciudadanía, empresas, asociaciones y profesionales en la definición y la creación de políticas y servicios que les afectan, es un ingrediente indispensable en el gobierno abierto. Para hacerlo posible, hace falta garantizar previamente el acceso generalizado a la tecnología de la información y al conocimiento del conjunto de todos los actores implicados. La Administración Abierta escucha activamente a estos actores sociales, los involucra, recoge las ideas y fomenta el debate entre todos. La Administración conceptualiza y transforma en políticas y servicios, nuevos o mejorados, el resultado de este diálogo constante. La participación de los agentes no se puede quedar solamente en el diseño de las políticas del Gobierno. La Administración tiene que ser el motor de la colaboración entre todos para desarrollar aquellos procesos diseñados en la fase participativa e integrarlos con los que ya existen. La innovación tiene que impregnar necesariamente los trabajos de coproducción de servicios, tanto para buscar formas que puedan ser financiadas conjuntamente por los sectores públicos y privados, como para implantarlos de la mejor manera. El proceso no acaba en la implementación del servicio. Es imprescindible evaluar la eficacia, la eficiencia y la conveniencia. Y aquí, nuevamente, la participación de todos los actores es necesaria para responder a la pregunta ¿Cómo podemos mejorar? Es un proceso de mejora continua para facilitar la creación permanente de riqueza social y al fin y al cabo para la generación creciente de puestos de trabajo. El tercer concepto clave en el Gobierno Abierto es el de la transparencia. La participación y la colaboración de la ciudadanía no tienen sentido si la información de que dispone el Gobierno y la Administración no es pública para todos los actores implicados el Gobierno Abierto tiene que difundir de entrada sus planes de actuación y sus decisiones. Dar una respuesta rápida y efectiva a las preguntas de la ciudadanía y de otros actores es la manera de mostrar transparencia de un Gobierno que concibe el control social como una pieza necesaria para su correcto funcionamiento. Por eso, se somete de manera voluntaria y sistemática a controles externos de calidad de sus servicios y de la claridad de sus actuaciones y cuentas. Las leyes que pretendan regular la transparencia tienen que incluir la publicación del conjunto de la información del Gobierno, los controles y auditorías, la rendición periódica de cuentas y, si procede, la asunción y depuración de responsabilidades. La apertura de datos públicos es, entonces, un punto esencial en el trayecto hacia la transparencia y es inherente a una estrategia de apertura del conocimiento general. El Gobierno y las empresas que trabajen y actúen en su nombre tienen que abrir para todo el mundo los datos resultantes de su actividad. Los datos se tienen que ofrecer estructurados en archivos de formato abierto, interoperables y con licencias que autoricen su difusión pública. La Administración abre los datos para que empresas, asociaciones y ciudadanía las usen y elaboren nuevos productos y servicios que aporten valor y riqueza para la sociedad. Gobierno Abierto es aquel que reconoce las capacidades y la sabiduría de la ciudadanía y por eso la escucha, conversa y busca su contribución en la definición y producción de los servicios que impulsa la Administración. Gobierno Abierto es aquel que abre su conocimiento y lo comparte porque es consciente de que así genera valor añadido y riqueza social. El Gobierno Abierto es un gobierno basado en la colaboración de todo el mundo.